El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, es otro de los dirigentes políticos en el país que ha establecido su posición en torno a una posible reforma a la Constitución. Moreno, al ser cuestionado, establece que su clara posición a modificar la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina. planteado de manera muy clara nuestra oposición radical a la modificación de la Constitución para introducir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 específicamente, pero de todas las formas posibles, contra esta nueva afrenta, contra la Constitución, contra la democracia y contra la institucionalidad del país. El ambiente político en la República Dominicana en los últimos meses ha estado matizado por reacciones, unas a favor, otras en contra, de la posible reforma a la Carta Magna. Se espera que esta semana se intensifiquen los debates. Para NTN.